Y están el Joker 420, Ahí el Smoke. Y el Joker Bebé 420, el Smoke. Polémica, yo no creo en la polémica de la gente, porque aquí, aquí no estamos en polémica, porque aquí estamos haciendo la improvisación para la canción, el video, para que tú veas que sí voy a tener mi estreno. Estreno, estreno, mira cómo pusieron el día, que sí, tengo el estreno aquí, para que tú veas que yo se vi, el VIP, que llega por ahí, con el pana, para que tú veas que, aquí no vamos a frenar, aquí no vamos a parar, aquí vamos a improvisar, porque si sí podemos, frenar, no frenar, vamos a improvisar aquí, que si sí podemos, para que tú veas que yo no soy un bloqueo, bloqueo ni tampoco soy un bloqueo, si sí, podemos aquí, lánzame la pista aquí, porque llegó tu VIP aquí platónico, platónico, yo soy platónico, yo no soy platónico, porque yo, yo soy más bien mi amor platónico, pero yo no soy el atónico porque tú ves que yo soy el carbón, el carbón que sale de la ilusión, pero aquí me estoy tirando mi canción, porque yo no soy un carbón, yo soy el corazón <ríe> mira cómo seguimos improvisando aquí Dios gracias por llegarme, traerme hasta aquí con mi canción y mi emoción aquí Castor, yo no soy el castor, porque yo soy más bien el Joker, porque a mí no me dicen el castor, porque yo no soy un animal, yo más bien soy un animal, para que tú veas que yo soy el cartucho, el cartucho que voy a meter en mi vereta, aún mejor dicho, más bien en mi vereta, para que tú veas que sí es cierta, pero yo no voy a dar ni un cartucho ni una vereta, porque yo soy el creativo, yo sigo para ser un hito. Creativo porque yo voy a agarrar mi ojo y mi lápiz y papel, voy a hacer la canción para que tú veas que si sí tengo mi nación. Él no soy una hélice porque no soy un helicóptero, pero yo tengo la voz así como así, si muy llave, pero aquí estoy afinando cada día. Como la gimnasia, yo no soy gimnasia, yo soy picadero y soy rapero. Por eso aquí a mí me confunde con Carcelero. no me confunda con Carcelero, porque yo no quiero ser rapero. Mírame bien sincero, yo voy a continuar con mi canción. Y con